Bueno, eh, dímelo, Liz. Néstor, tú que sabes de eso. En la banca de lotería pagan en dólares. ¿Cómo, ¿Cómo así, así Liz? En la claro. banca de lotería pagan en dólares. No no no, no, no, no, no, no, no, no. Y en las instituciones del Estado pagan en dólares. No. ¿Y cómo? Pero no? yo, pero... Y yo, y yo tengo y... dólares no dólares. 160 mil en tu casa. No, en casa no va a tener esa cantidad, no. Pero bueno, nadie sabe. No, 160 mil dólares en una casa guardada yo creo que la casa me lo vale señores, contigo, la pero... niñera de Berlinesa Franco, quien es la incumbente, la incumbente de Inaipi la, la viuda del difunto Juan de los la Santos comadre. la comadre de Danilo, sí. la cuñada de César el Abusador fue víctima de un robo en su propia casa, ¿Cuál es mi cámara esta? ajá Resulta que la niñera de ese, de, de Berlinesa Franco hey, se compró bien, viene, un a, apartamento a mí, viene, tras el presunto robo de 160 mil dólares. Dios la bendiga. Osvaldina Riva Gómez, Yaniris o Yaineli, quien fungía como niñera en la casa de Berlinesa Franco, se compró. El 2 de septiembre, un apartamento valorado en más de un millón de pesos después del presunto robo de 160 mil dólares en la casa de su empleadora, según se detalla en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público. Aduce el Ministerio Público que Osvaldina, usando a su madre María Saturnina Gómez, compró testa, como testaferra, compró en septiembre un apartamento en vivienda Santo Domingo Este valorado en un millón setenta mil pesos, el cual pagó en efectivo. Ambas mujeres trabajaban para la Bernina Franco en la casa y el presunto robo se realizó en varias partidas desde la caja fuerte de la casa. Según el Ministerio Público, posteriormente Osvaldina le entregó 528 mil a su esposo Jason del Carmen Piña, quien se encuentra prófugo. El hombre compró en efectivo un carro Honda Civic Negro del año 2014 en un dealer. Utilizando como intermediario para la compra a Benjamín del Carmen Montero, y José Alfredo Gómez Rosario. O sea, que puede justificarlo, ella creo que puede modificarlo. Posteriormente, el 12 de septiembre, la señora Milagros Alta Gracia Reinoso hizo entrega a través de una acta de entrega voluntaria de un acto de venta entre la imputada María Saturnina y el señor Juan Robert Guariones Martínez Castro del apartamento del proyecto de invivienda legalizado por la Procuraduría General de la República, así como también de una declaración jurada de renuncia al bien de familia. Ambas mujeres fueron arrestadas el pasado 28 de noviembre entre las 12 y las 12, entre las 12 y 3 y las 12 y 5 de la tarde. A María Saturnina Gómez Montero El juez del Juzgado de Atención Permanente Del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas Le dictó tres meses de prisión preventiva Al cumplirse en el Centro de Correccional Y Rehabilitación Las Hayas Mujeres Mientras que su hija Osvaldina Riva Gómez quedó en libertad Bajo la modalidad de impedimento de salida Y presentación periódica debido a que Está embarazada De igual forma se le impuso el pago de una garantía Económica de 100 mil pesos Hey, mucho cuarto. ¿160 mil dólares? Yeah. Calculalo. 8 millones 320 mil pesos. Ya lo calculado. hoy ¿eh? yeah, yeah. puede tener eso. Sí, claro, pero ¿por qué, por qué Porque lo tiene? Porque ella te... es propietaria todavía, creo yo, de, claro, de, de la banca. De ¿no? la banca todavía. Por eso yo preguntaba si en la banca pagan el dólar. Sí, pero Me puede tener hizo lo puede un, tener. Negocio, Ahora, un negocio. Ahora, el error de ella es... Tenerlo en la casa, tenerlo el dinero casa. se guarda en los bancos. ¿Por qué? Porque. porque a veces lo, la gente tiene dinero guardado porque a veces. Ella lo, ella lo puede justificar, claro, ella lo puede justificar. un santero ahí. Pero ahí, ahí como que se pone ah, todo claro, en tela claro. de juicio porque ¿por qué tener esa cantidad de dinero en la casa? ¿Por qué no tenerlo en el banco? Sí, claro. ¿Qué hay detrás de todo eso? Su esposo también, su su su padre también estaba implicado en unos casitos, eso. Entonces ella bueno. sería la más interesada en que se aclare todo esto. Yo lo no que creo, creo que ella es un error de estar dejando yo dinero guardado tanto, pues, y, y madre que madre caja fuerte. En mi casa yo tengo una muchacha que trabaja y, y ama tiene que saber dónde yo pongo tal cosa. Yo independientemente que le tengo mucha confianza en una buena persona. Yo no puedo confiar en todo el mundo La confianza es que está claro, en peligro Yo no puedo confiar en todo el mundo Yo lo más que yo guardo son más 50 que puedo... y 100 pesos y, y, y hay un lío cuando se piden esos 50 que yo, O sea, tú no puedes tener Una cantidad así Estamos hablando de 8 yo mil hemos, pesos Yo duermo arriba de ellos <risa> No, Ay, se, se, dice, se dice. ¿Tú crees que para ella es? Se dice que el robo. ¿Tú crees que para ella se el, el, el, el, el, el es para la familia Rivera? Se dice que el no, robo no, no fue de, de manera inmediata. Los 160 mil okay, pesos. No, no, no, paulatinamente. Los 160 mil dólares. Sí, no, que fue paulatinamente. Fue. Así, ah, porque mira, o sea, que a mí me decían Ah, pero que. Ah, eh, pero que. Ah, y una eh, parte, porque eh, la eh, otra eh, parte. Pues, y fue así, una fiesta sí, que hicieron, o a... ella. No, no, no. Sí. Y para el Colmo, llevo. Está involucrada la, la, la, la señora que trabaja y la hija. Y el esposo de la hija y un hermano oh, de la O sea, que ahí hizo esposo. todo el mundo. No, porque eso está ahí, ¿eh? Ahí hizo pues todo el mundo. Ahí. No, si el problema <risa> está, chilo, fue que mira, Oye, ¿cómo pares? fue? Yo me okay. imagino ese nuero. Yo dejo, un, por ejemplo, ¿Eh? que. Exacto, un, por ejemplo, yo vengo y dejo 10 mil pesos. No, el nuero se compra un carro. Y ¿no? viene ¿no? el tipo y me coge hoy mil. Yo estoy viendo los diez mil ahí. No lo estoy contando. Pero así de chingachín. El pobre. ¿Eh? El pobre Lo no, peor es que ellos no van a gozar y eso. El y tú coges 160, yo creo que Que, que, que, como, no que aclaren mencionar. por qué ella tenía ese dinero en la Satanás. casa y no lo tenía en el banco, Ay, porque si ese es el ser de otra cosa, entonces también. No eh, eh, escúchame, ya hay título de, de video, ya le está pidiendo aclaración los 160 mil de bilinesio. Escúchame, No porque ella tiene con qué justificarlo, pero caramba, el dinero se guarda en banco. Satanás, ¿Ah? yo creo que se enfoca más en la gente pobre. <risa> tiene que tener igualdad con los ricos. Vete este pan de los ricos también. Puso a maquinar esa gente, a ese muñeco. Mierda, mierda, reuniones va y reuniones a las 12 de la noche. Eh, y ese nuero, <risa> ese nuero poniéndose poni ese programa eh, ahí, eh, pro poniendo poni ese chile, esa <risa> ¿Eh? y tiene la llamaquita. Mira. Mira, no, o sea, oye, si cuatro, oye, oye, oye. No lo van a Esa gente Ellos no, no van va a hacer. Saca 20 ahora. No 20, pues tiene que contar lo que sea primero, 20. primero comienza con 20 dólares. Oye, no, no, no oye. Se comenta. Entonces <risa> la hija de Viva, enamora dice: Pero vamos a involucrar a Fulano. Ay, ah, dice la vieja. ¿Tú crees que él no habla? Llámalo. Entonces ahí viene el ingeniero en el robo. Porque, el nuero, el pobre, número, el no, el número, el pobre lo que piensa. Oye, vamos, ¿cuánto hay? ¿Cuánto? No hay mucho porque están uno arriba de otro. Tiene que sacar una paquita y contar y a ver cuánto es. Entonces le va sacando. Se llevan de gusto. Se lo llevan todo. <risa> sí, sí. Eso era diario. Bro. Eso fue de de Full. <risa> Ey, la autoridad tiene. Y pinta, y pinta. Y en no... pinta, de no, arriba tú abajo. No, no, es que compraron un apartamento cash. Uno arriba de otro. Un millón bro, y pico. Eso y y da es un tiro. Si usted va aquí, aquí, que hay mucha gente con dinero en la casa, si usted va aquí, compra en cualquier dile de eso. Un carro con todos los cuartos en los bolsillos. Está todo el mundo moque que lava los carros, no, que va a entregar, aquí, aquí no, aquí no. No, no, no, es que claro no. que sí. que no, no, no, Aquí, no, aquí, no. aquí hay viene. gente, aquí hay gente que te lo Cualquiera Ahora, en Estados Unidos no. Cualquiera te hace un comentario, no me digas que no. En el banco tú vas ahora mismo a depositar 50 mil pesos y te hacen 500 preguntas. Eso sí es verdad. ¿Tú entiendes? No, entiendo. no, sí no hasta verdad. para... a comprar un apartamento con 3 millones y el motor mío. Pero aquí hay más confianza. O sea, sí, te tengo En Estados Unidos por... no, en Estados Unidos para comprar un casa tiene que tener... Generar un formulario larguísimo que... Mira, 10 mil millones de preguntas. Para tú llevas 3 millones. Óyeme. Para tú llevas 3 millones y comprar un apartamento. A comer al, al, al crédito. Usted no puede ser tan bruto, tiene que preguntar dónde no traen esos cuartos. Y a contarlo también. Es que hay tienes? una ley de lavado de activos que es Ahora, obligatorio. La, ¿Cuál fue el error, creo yo, de Que compraron pinta y una vez. Yo sí. creo que fue eso, que se, que se pusieron a, a, a comprar botella y pinta y tenis nuevos. No, no, antes... no, fue que compraron un apartamento y un carro cash. Y una gente que pobre que trabaja como, no, no, ese es el como empleada doméstica Bruto, no, en una no, casa. No, no, no, no. para mí que no son guaguas no un guaguaguas guagua, no, no, no. no compra Los un primero, carro no, Ni compra Los primeros Y guagua, guagua, Va porque... para la discoteca A explotar No, no, explota Y después hay una reunión con No, pero es que Oigan, son, coro, son 8, 8, millones, millones, 8, 8 millones 8 millones da para muchísimas cosas Ah, pero tú es que hay gente que No explota en 8 millones Oy Pero me... que tampoco fue un carro del año Que se compraron Fue un Honda Civic 2014 es un ah pues, bien Un melón cuesta ese Casi un millón cuesta los CG que piden valor y nada no el otro día Pero vale. óyeme Un guaguaguá no hace eso Un guaguaguá mira comprate, no sé. Baila, La cómprate ni de compra nada. una Ven para definirte Flaco ya, ya sí. para acá Dale ahí neto. Ven para definirte Lo que hace un guaguaguá no, Un tigre de barrio 160 mil dólares Que están mangados Que esa película está Llama y mano derecha Porque siempre hay un corito sí, que el, el que, no, que compró acuerdas, el carro Recuerda que no fue 160 mil de una vez un no. Llegó la teoría La jevita mía, la mamá trabaja <risa> Con fulano está en la salida Oye, que el tipo utilizó a dos testaferros Para comprar Déjame, déjame de los sites guau, guau. Ajá Mira Viene, ok, viene Espérate Recuerda que no son 160 mil. que él, ese él estaba chingachin. Es chin. chin chin. Llegó ese guaguaguá con esos cuatro. Llegó bien? el tipo al coro. Ajá. ¿Verdad? Con el primer chin. espérate, primer chin. espérate, oye. Saludo a, a, él, a él. un saludo <risa> a el líder que va a llegar. Eh. Siéntese por ahí que. <risa> él llega y dice, "Oye, oh, <risa> está <risa> coronado." "Siéntese por ahí, pues si acaso le pasa eso." Pues si acaso. Pues, ¿Te das cuenta? <risa> ¿Qué pasa que el hombre llega con la información al coro? <risa> estoy <risa> coronado. Coronamos Willow, <risa> No bulto. Eso está ahí. Eso la ahí. tengo ahí. La suegra sabe que eh, la rabia soy yo. Entonces ya hay dos que dicen cualquier cosa. Nosotros estamos tragando un cable. Vamos a darle. <risa> Tiene que ponerla, que saque otro ching mañana. <risa> Comenzamos. Entonces comienza los y, tenis. Y 18. Lo primero es un hierro. Ajá. Lo primero es un fuerte. Sie siempre es un hierro, vea. Siempre viene el y te dice, tienes que comprarte... Para asegurarte. <risa> pa asegurarte. cuando venga ese rebote, para atrás. <risa> Vamos a irme ese muñeco bien, dos pistolas. <risa> ya tú sabes. Entonces, mangan esos hierros. Ajá. Pa. Segunda compra. Ay, no, la discoteca. Ah, la discoteca. ¿Y la pinta? Viene una fiesta de rochi. No, pero... <risa> que hay que ir corillo. De la máxima. Y la pinta es la de la... ¿Y, y la, la máxima. La pinta, ¿Y la pinta pues, en la Duarte. Espérate. Pinta Duarte Si te este no te... ¿Déjate? Llamando yo a la discoteca. Mira. No le he cagado. sabe <risa> o sea, que le cagado. Mángame vía la tarima ahí mismo. De noche sienten con nosotros. ¿Qué y es que con... sienten que es de Que que se tire arriba la máxima. <risa> Oye. Cogí en allá Hay que saque otro chin Porque ya la mujer está encantada, la novia. Porque el corillo es ella que está. Well, Salón. Well, well, well, well. La jefa. Salón. No. Cabello potizo. Diez mil. Uno cabello. O sea que tiene caquito. Y sí, sí. Claro. Y eso Jordan para el corillo. Y la vaina. Y, y, y eso. Y eso Suzuki que pejean. Vamos a sacar. 40 más. No, él tiene en <risa> el Ya van subiendo, va, va, va, subiendo. Ya van subiendo. Estoy criado en el día. La oye no dio cuenta. ¿Eh? La, eh, la, la, esa, la respuesta de la mujer es: Amor, no, la, no. no. La, la dio Despertando cuenta. la caballa del de, de San Isidro. More. Tienes que hablar con tu mamá y que se cae otro poquito. Ay, yo no le puedo hacer <risa> eso madre a mamá. la doña no, porque no, es buena. No, no, que esa mujer está asustada. Esa gente son ricas, cuñada y presidente. Inmediatamente a mí me informa que... Co con madre, comadre. madre. Con madre, madre del presidente. Cuñada eh. de César el Abusador. Oye, la, ni, la, ni la, medio la, peso la, le cojo ayuda de Juacito doña de Juacito ni medio peso le cojo porque te van a hacer caer ese pendeja. Entonces, en, la, en esa cabaña se planea otro muñeco. Sí. <risa> Ya tú sabes. Entonces, entonces ahí, ahí se ir para boca chica. Ahora tenemos que comprar un carro porque andamos a pie. Tú sabes que no nos fían en los coimados. <risa> tenemos que ir a pagar eso. <risa> para que yo vea que somos la máxima. <risa> Estamos limpiando. Estamos limpiando. que para entonces el coimadero hay más hablador. Vino fulano que nunca pagaba un refresco aquí, pagó todo. Y, y, y brindó, andan bebiendo. Y entonces, ahí, ahí la viene la... el cuchillo. Y brindando. Mira. El enemigo Fulano y lo abrazó, mangan algo. Entonces, de libre y se encarga de darle el, el sonido. Pero noticia. Entonces, error número uno: un hombre que nunca ha tenido tres pares de tenis viene a comprar un carro. Ya. No, hay dos que están propios. No, pero ahí tiene una Z, una, una, una, una super Z, que, que para aprender la tiene que darle 10 para eh. Entonces viene con un carro y con un kitipo arriba. Sí, porque no, nunca ah, sin, sin sonido. No, no, ay, no, tú eres loco. <risa> una gente pobre, inmediatamente en el barrio. ¿Cómo se definían los ladrones antes en el barrio? Cuando había una vuelta. Claro. <risa>